Soy Miguel de Vivir en Iniciativas Ciudadanas, una plataforma que trata sobre todo de observar las iniciativas que existen en las ciudades eh, y extraer de ellas el conocimiento, la innovación y las prácticas alternativas que el resto de profesionales, organizaciones y ciudadanos podamos aprovechar para eh, mejorar el espacio público, para eh, aumentar la autoorganización de, de los ciudadanos, para implementar nuevas, nuevas políticas, eh, eh, nuevos recursos y, en definitiva, pues, pues aprovechar con, con, con lo existente eh, el rendimiento ¿no? de, del espacio público, de las comunidades asociadas, etc. Eh, llevamos trabajando pues, alrededor de unos tres años y tenemos estructurada una plataforma web en la que Aparece un observatorio donde se recogen todas esas prácticas innovadoras, los agentes que están detrás de las iniciativas, los lugares que promueven esas iniciativas y luego un glosario que le hemos llamado Glosario Abierto en el que recogemos pues, digamos, todos los nuevos conceptos que se, que se generan ¿no? a partir de esas prácticas para conformar un marco común en el que todos podamos estar asociados. Eh, luego tenemos otra parte que es más de proyectos en el que intentamos aplicar ese conocimiento a estudios de caso digamos donde eh, pues eh, podemos proponer dispositivos para mejorar espacios públicos para eh, reforzar comunidades asociadas etcétera y por último un canal de difusión en el que damos bueno hacemos la comunicación de todo el proceso e intentamos estar un poco conectados con, con otros agentes y con otras plataformas en bueno un poco en todas las preocupaciones comunes